Semana completa, semana Comansi. Sí. Vamos a ver eh, qué semana tenemos Tiene pinta Tiene pinta de que puede ser bastante buena El miércoles tenemos datos de IPC en Estados Unidos Ya lo sabéis Y de momento en el resto del mundo han bajado A ver, la subyacente es la que en todos los sitios está Y luego también la jugada de, de la OPEP de reducir barriles, todos ya sabéis, Arabia Saudí, eh, bueno, pues hace que las posibilidades no de, esta, de este mes, sino del siguiente, empiecen a tambalearse un poco, ¿no? Pero bueno, ya, ya lo iremos viendo paso a paso, vamos a ir eh, en el corto espacio de tiempo, partido a partido, ¿no? Como dice el Cholo, que por cierto jugaba, ¿no? Y si no me equivoco, ¿no? Así que bueno, eso lo iremos viendo. En fin... Hacía eh, Seneca que no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Y esto hoy en día es una realidad entre redes sociales y eh, tal. Ahí, ahí. Ahora, cuidado, si estás utilizando ese tiempo para lo que tú quieres utilizarlo, para mí, no es una pérdida de tiempo. Es decir, hay gente que le puede parecer una pérdida de tiempo, estar en redes sociales o tal, pero hay gente sin lo que es muy comunicativa, es súper sociable, y el estar en redes sociales, pues, pues le, le gusta, le apasiona, le, le hace ser el mismo. Pues oye, fantástico. si al final, tú donde tienes que estar o donde yo creo vale que, que las personas debemos estar es donde queremos estar, con lo cual, eh, que nadie te diga que pierdes el tiempo porque haces X o porque haces B, siempre y cuando sea lo que tú deseas hacer. Llamarme loco, pero yo lo interpreto de esa manera. Es decir, porque siempre hay mucha gente diciéndote lo que debes hacer, lo que está bien, lo que está mal, lo que. Entonces, no sé. Entonces yo creo que, que ese concepto de aprovechar el tiempo es todo muy relativo, ¿no? Porque siempre se dice, no, y esto es para siempre, y para siempre. Es relativo. Para siempre a veces es un segundo. Porque nos podemos quedar tiesos en un segundo. Ya hemos visto Bitcoin, se dispara en un segundo o cae en un segundo. Cuando perdemos o ganamos algo, se hace en un segundo. Entonces, cuidado con lo de la eternidad, lo des para siempre, etcétera, etcétera. Aprovechad el tiempo en lo que os venga en gana, en lo que os apetezca, pero utilizarlo para hacer lo que realmente queréis. Eso es, no sé, consejo de abuelo. Venga, comenzamos. dale a la campanita venga venga venga que estás hablando suscríbete y dale a la campanita bien bitcoin aburrido de narices aburrido de narices eh, qué pasa que bueno tenemos el cierre de los futuros del cme que cerró en el otro día de los 20.000 perdón 25 20, y ojalá 28.045. Y estamos en 20.923, más o menos en la, muy cerca de la zona de cierre. Podemos ir un poquito más arriba, a la media de 50. En 4 horas, eh, vamos a ver que es. Primero, primero que tenemos que pasar es la EMA20, ¿vale? La EMA20 en cuatro horas la, la bandeamos, la caemos retesteamos, re volvimos a retestear otra vez, volvimos a retestear otra vez y no pudimos incluso, llegamos a la de 50, pero se hemos venido abajo o otro retesteo, pues bueno pero porque ha estado muy aburrido muy poquito volumen a lo largo de la semana santa bueno, pues algo que es bastante típico, ¿vale? bastante típico eh, ni siquiera han cumplido las altcoins, o sea que el mercado ha estado hiper aburrido hiper aburrido, pero oh, oh, oh, empieza una semana con datos importantes, datos interesantes así que, oye, eh, tenerlo claro, mañana mañana el vídeo de mañana ojo porque pueden darse cosas bastante importantes en ese vídeo y una muy importante que seguro que sí que os voy a dar y es un indicador sencillísimo no es un indicador que tengas que instalar no no no no simplemente que en tu gráfica tú puedas ver de una forma muy sencilla dónde estamos y hacia dónde podemos ir de la forma más sencilla del mundo de verdad súper simple pero que muchas veces la simplicidad de las cosas no la vemos y nos complicamos mucho eh, con mucho ruido. A ver, los que trabajamos en horarios, periodos de tiempo muy chiquinines, ¿vale? Pues oye, nos complicamos la vida porque lo tenemos que complicar. Pero hay gente que simplemente compra Bitcoin de vez en cuando oye, y busca cuándo comprar, cuándo no comprar. Pero, ostras, es que hay una estrategia que es muy sencilla y que seguro que os va a gustar. En fin... Bitcoin, eh, lo he dicho, eh, semana, o sea, sí, sí prácticamente una semana súper aburrida, eh, tonteando en toda la zona, a ver si, pues lateralizando, acumulando más, por poco volumen que haya sido el volumen que se ha acumulado, y ahí se ha estado eh, cara tonteo, fijaros, tres velas eh, verdes, tres velas rojas, dos velas verdes, una vela roja, una vela verde, una vela roja, o sea, y así todo el rato, o sea, que no es que haya, no ha habido ningún gran impulso, ni ha habido un momento en que parecía que quería hacer un ataque, ¿vale?, pero claro, esto fue el miércoles, ahí, y al final se fue para abajo, que fue el mismo miércoles. Entonces, bueno, al final hemos estado el resto del tiempo tonteando aquí, guarreando, a ver esta noche qué tal se porta. Bien, en cuanto al SP500, ¿cómo se quedó? vale Porque es importante que vayamos para atrás y ver qué pasó con los mercados. Si nos vamos a la media, bueno, cuatro horas, eh, todavía no tenemos margen a, en, en RSI, repasó, o sea, carga un poquito el tirachinas y vuelve otra vez a la carga. Es decir, lo normal es que a partir de este momento vaya un poquito más arriba en RSI, pase el máximo anterior, pero empiece a generar una divergencia bajista. Eso suele pasar, ¿vale? No quiere decir que vaya a pasar en este momento, pero es lo que suele pasar. Eh, en diario, sin embargo, claro, todavía tenemos un margen bastante importante. ¡Ay, pero! Fijaros que eh, estos máximos de RSI... Eh, junto con el máximo de precio pues estamos casi, casi, casi ahí nos, nos falta un poquito a, está, que recordar que esto es a cierres entonces bueno, vamos a ver si llegamos a la zona de los eh, 4.180 o 185 más o menos, que son puntuajes de, de esta resistencia que tengo aquí marcada, la tenemos en 4.178 a 4.205, ¿vale? que bueno, pues, tocamos una vez, nos fuimos abajo tocamos otra vez, pasamos falsa ruptura intentamos ir otra vez, no pudimos otra vez no pudimos, tocamos otra vez y así se cuenta la historia. ¿Dónde vamos a ir? <ríe> Lo más seguro es que quién sabe. Eh, está complicado porque está el mercado muy loco. Hay datos, eh, bueno, que se pueden dar esta semana que pueden ayudar a romper esa zona. Si rompe esa zona ya no vamos a los 4.300, fácilmente. Eh, así que, bueno, muy atentos a eso. Por su parte, el BLX, ¿qué nos dijo ayer? Pues con una vela Doji invertida, eh, con menos volumen, verde y menos volumen. Esto es muy malo. Malo, malísimo, pero hoy esto tiene que cambiar. ¿vale? Esto tiene que cambiar. Si esto no cambia, mal asunto. De momento, eh, si lo vemos aquí en diario, ¿vale? igual vemos que ha ido bajando, bajando, bajando, bajando, bajando. Y hoy no es que esté el volumen fantásticamente y maravillosamente bien, pero posiblemente con el movimiento que pueda haber en las próximas horas, sí que eh, debería de subir y por lo menos y casi duplicarse. Pero bueno. Eh, vamos a ver porque también mañana hay zonas que tienen festivos eh, pero bueno, y no solamente en España eh, en más partes del mundo, pero bueno en teoría los mercados deben abrir con ganas y con oye, ganas de hacer cosas eh, por su parte, en todo el market bajó y la dominancia de Bitcoin subió eso quiere decir que las altcoins se han comido los mocos más o menos eh, no todas, pero evidentemente muchas sí en positivo, ¿qué tenemos hasta el 5%? pues nada, pues esta bandita si, sí, SMDX, Key, SLP Bayer, NKN, AVR y XOS ya está, güey, está, está metiendo un pepinazo importante, eh, pero ya está, el resto está todo por debajo del 5%, ya estamos aquí por debajo del 3% incluso, o sea, dentro de la misma vista, y bueno, pues eh, ceros y ya el resto del mercado está rojo, rojo, rojo, rojo, rojo, aunque no sean porcentajes grandes, pero está rojo, rojo, rojo, rojo, rojo, rojo aburrido, ¿vale? En la parte de abajo tenemos ya Alina, KNC, Neblio y Libre Gage. ¿Qué pasa? Pues que eso acaba que hasta mañana, pues no vamos a poder ver cosas decentes. Esto es algo que es totalmente normal, que es totalmente lógico. Oye, que nos hubiera gustado seguramente una, una Semana Santa un poquito mejor, más, más movidita, pues seguro, claro pero también ha venido bien a la gente que ha salido, que ha dicho, me he ido, no ha pasado nada, me fui tranquilo, cerré operaciones, y ya, ahora que volvemos, que sea lo que Dios quiera. Pues me parece muy bien, di que sí, eso es lo suyo. A partir de ahora, ya, échale un pequeño ojo. Por su parte, ¿qué pasa con los cortos de Bitcoin? La presión bajista sigue descendiendo. Tocó otra hizo el doble tenchicho, y sigue descendiendo, a ver si sigue cayendo, cayendo, cayendo. Esto, que caiga, que caiga, aunque sea despacito, va a ser muy bueno porque carga las pilas para rebotar después, pero hace que Bitcoin también vaya subiendo, que esa un bajista se note, se sienta, se nota, se siente, el A está presente, eso decíamos en el cole. Bueno, eh, bien, poco más hay que añadir realmente el mercado está aburrido hasta que abran ya los futuros. Yo creo que vamos a tener una buena semana. Eh, si hubiera querido caer Bitcoin la Semana Santa era un buen momento para aprovecharlo, el miércoles y jueves santo eran días ideales para poder hacerlo eh, creo que todavía hace falta más FOMO dentro de Bitcoin para que caiga, la comunidad está potente hasta, a ver, las ballenas grandes, grandes, grandes, grandotas, no están acumulando mucho, pero ballenas hasta 100 e inclusive hasta, hasta 1000 Bitcoins, que son un, un huevo de Bitcoins y hay muchas que han dividido carteras vale, cantidades más pequeñas, para que no se las vea tanto, eh si están empezando a acumular, eh, son las que realmente mantienen el mercado, pero no hay un movimiento importante de grandes ballenas. Las grandes ballenas, las gordas, las demás de mil bitcoins, esas cuando empiezan a acumular más, cuando empieza a subir de verdad el precio. Y mañana veremos ese indicador, ese indicativo, ese punto de inflexión que siempre, siempre, siempre ha funcionado el mercado. Así que chicos y chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez, algo siempre para las oportunidades que vengan y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.